Hola, hola, buenos a todos, aquí somos el Contando Unidas en Taberna Y hoy volvemos después de la locura del capítulo anterior Que supuso esos dos ataques de superagentes O sea que nos la dieron pardísima, estaba todo descontrolado Perdíamos esbirros porque sí, no teníamos gente Era bueno, un follón de narices Así que ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a dedicar a mejorar por la rama de investigación Siempre que nos lo permita el, el momento Vamos a mejorar Nuestros esbirros ¿Vale? Vamos a utilizar Esos esbirros que, que Que capturemos En En Uy Los vamos a utilizar Para transformarlos En nuestros esbirros Que eso es importante Nos va a hacer ganar Más esbirros Y aparte de eso Nuestra idea es Ser capaces de eh, Usar zonas, porque aquí tenemos, esto está vacío Esto está vacío, entonces podemos usarlo para ampliar Por ejemplo, la cafetería, esta zona de aquí Que nos va a venir bien Tener más área de recreo Movilizar esto un poquito Así que vamos a empezar con esas reformas Vale, vamos a mover esto aquí A ver, cost, modo construcción Mover Vale, esta litera para allá, perfecto Esta litera Para Acá No tan perfecto vale movemos esto aquí ver, tenemos zona de sobra vamos a meter aquí taquillas así que sin preocupación vamos a ir trasladando al... ah no no no no al menos las que queremos quitarnos de por aquí nos las las movemos vale vale perfecto ya tenemos un par esta se va a mover vale esta la movemos aquí de hecho aquí podríamos ampliar Vale Vamos a construir tipo de sala Construimos Estiramos esto un poquito Madre mía que Estamos perdiendo un montón de espacio de construcción Vale Vale Entonces con más razón Vamos a mover esto para allá Y aquí ya meteremos eh, Posteriormente más eh... Yo iba a decir más esbirros pero no, más esbirros no no, esto lo quiero así así, vale esta cama me la voy a quitar de aquí la voy a poner aquí vale, apurando ahí al borde, perfecto tipo de sala, vamos a meter aquí más piedra más piedra, perfecto esto se va a convertir en sala de recreo del personal vale en el que vamos a meter Es que esto solo es para genios Entonces vamos a meter esta Que es para todas Para todos los, para todas las clases de esbirro Vale, que nos cabe otra Perfecto, que ya nos lo pedían Nuestros esbirros Maravilloso Y confirmamos Vale, vamos a darle toda pastilla a esto Vale, investigación completada Porras eléctricas Vale, y directamente esto En el nacionalizado de impactos Lo necesitamos Vale, ¿tenemos algo de construcción? Armamento militar, porras aturdidoras. Ideales para capturar enemigos, estando bien cerca. Vale. Ok, vamos a meter uno aquí. Y vamos a añadir. Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a añadir aquí, justo aquí. Uno. Vale, podemos hacer esto. Mm. O sea, como poder Lo podemos hacer Pero está feo porque estamos perdiendo aquí Mucho sitio mm -mm -mm. Vale, vamos a poner aquí Tres dispensadores de porras eléctricas Esta cámara vamos a moverla Un poquito Un poquito hacia acá Vale, no, mira, vamos a mover El extintor aquí la cámara de seguridad aquí El puesto de guardia se va a quedar aquí Vale, maravilloso Y aquí tenemos los dispensadores de las porras eléctricas Confirmamos Vale, ya salgo, mejoramos Ahora Vamos a volver al mapa mundi En el mapa mundi, ¿qué vamos a querer? Vamos a bajar un poquito la velocidad Olga me da igual, la verdad Desafiar, son 10.000 de recompensa Bueno, es un dinero que a lo mejor nos sirve Venga, vamos a tirar por aquí. Y arrancamos con alga. A ver si podemos llevarnos la casa. Y traerla con nosotros. No, no, no. Vale. Eh, Consigo un combustible. No queremos combustible, la verdad. O sea, lo tenemos todo por gastar. Todo se ha dicho. Uh, ¿por qué tenemos esto? Vale, vamos a resolver la amenaza. No. No... Vale, vamos a abrir... Como dijimos, vamos a abrir bases. Vale, aquí nos quedan dos bases para abrir. Vamos a inspeccionar esta. Y e inspeccionamos esta también. Que esto no deja de ser ingresos pasivos. Que nos van a venir bastante bien de cara al futuro. Vale. Vale, pues... Mejoramos esto. Que, que como poder podemos, pues... Nos faltan informes. Vale... Vale, cinco guardias. Este tipo de maquinaciones son maravillosas. Que, que nos, nos dan esbirros o nos regalan esbirros. Perfecto. Vale, una, una estafa satisfactoria. Es que nos pasamos la mitad del tiempo en el mapa ahí. ¿eh? Vale, los ingresos siguen. En... Uy, un grupo de saboteadores. A ver, a ver, nos volvemos para casa. Ahí estamos esperando transporte. Tres científicos, seis trabajadores. Elimina eh, eh, eh, eh, eh, eh. tensión, elimina tensión. Bueno, muchos transportes. Vamos a casa. A ver ese grupo de saboteadores. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde está esta gente? Tenemos súper pocos turistas, ¿eh? Vale, una nueva red criminal, maravilloso. Tenemos energía por un tubo. Tenemos. Vale, vale, estamos bien. Vale, vamos a llevar. A escoltar al prisionero. Vamos a llevarlo para acá. Escoltar al prisionero. Este, vamos a sacar informes de él. Vamos a poner otra máquina. Vale, para la cárcel, ¿dónde está? Aquí Vale Vamos a meter otro lavacerebros de estos Ahí, vale Aquí no cabe Vale, aquí sí que cabe Vale, el punto está en que esté aquí Vale, ahora sí que cabe, perfecto A lo mejor nos vendría bien otra celda To vale, perfecto. Para que utilicemos más lavacerebros tú. Vale, es que eso sería maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Vale, perfecto. Que vayamos trabajando ahí. Success. Dónde están en el grupo de saboteadores? Porque seguimos sin saber dónde están. No sé si han llegado, si no, si. ¿Aquí qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. Research has begun. Vale, estamos trabajando. Vale, la investigación, interrumpir el entrenamiento de escenario. Ah, bueno, pues ahora marchamos. Vale, ok, vamos a aprovechar este momento de relax que tenemos para mejorar el comedor. Vamos a coger espacio aquí. Sin cortarnos un pelo. Vale, recortamos esto por aquí, recortamos esto. Por aquí. Y vamos a coger este espacio completamente. Vale. Para añadir. Vale. para crecer mucho el comedor. Vale. Perfecto. De hecho, vamos a cerrar esto así. Vale. Esta la vamos a cerrar también. Vale. Ok. Y así lo vamos a dejar. Vale. Vamos a meterlo. A ver qué tenemos. Restaurante de tapas. Este para qué es. Mm, parcialmente el ingenio y la vitalidad de tus esbirros Vale, podemos ponerlo aquí Perfecto, otro restaurante de tapas Otro restaurante de tapas Es mejor que este Parcialmente ingenio y vitalidad de tus esbirros Parcialmente ingenio y vitalidad de tus esbirros La comida preferida a los esbirros de engaño Vale, esbirros de esencia Y además no hace falta cocinarla para los esbirros de fuerza. Vale. Pero entonces podemos quitar... Estas básicas. Vamos a quitar esta básica, por ejemplo, que no hace falta, entre comillas, para nada. Y vamos a añadir otro de estos. El de sushi es el de ciencia que no hace falta cocinar. Es que esto es perfecto. Tenemos uno aquí. Este es el de sushi, sí. Lo podemos mover... Y ubicarlo de otra forma Para ganar espacio A ver A ver Se me espera Uy Vale, cancelamos esto Vamos a mover este Aquí a esta pared Vale, aquí ganamos espacio Vamos a meter otro de sushi Aquí y y vale Bueno, este de sushi aquí Este de sushi aquí Y este de sushi Ah, uy Y pues ala. Venga Perfecto Mira Más, más rápido Vale, apañado Ahora, otro de sushi Por aquí eh, de sushi. Vale. Entonces podemos coger este. Ubicarlo aquí de esta forma. Nada. Eh, de hecho estamos perdiendo espacio si lo hacemos así. Porque sí o sí. No, y además no podemos girarlo. Uf, está difícil esto. Vale. Vamos a ser más o menos listos. No, no cabe de ninguna forma. Vamos a dejar este aquí. ¿Podemos poner algún otro por aquí? Restaurante de tapas... No cabe ni de milagro. Y uno normal tampoco. A lo mejor girado así... No. No, no, no, no. Pues aunque hayamos movido esto aquí, esto nos da un poco igual. Vale, bueno, vamos a tirar con esto... Tal y como está, y ya veremos de gestionarlo. Vale. Está bien eh, Sigo sin localizar ni ver el grupo Uh, uh, uh, ya van ahí con las porras, eh Perfecto Salaries Vale, es... Vale, vale, vale, vale Me gusta El problema es que el incinerador lo tenemos súper lejos A estas las podemos modificar Vale Vamos a vender estas Sí Sí Sí sí que um, tampoco estamos perdiendo tanta energía y podemos poner de las nuevas esto lo podemos quitar ya sí perfecto vale podemos ganar todo este espacio maravilloso vale que, que sigue siendo en el en la primera sala tú vale ahí perfecto y ahora y no, no cabe más. Vale. Así y así. Vale, y ahí no cabe, ok. No sé si hemos ganado espacio o no, pero bueno. Está bien. Así se va a quedar. Vale, uy, uh, qué bien. Está mirando Torres los a coger bien. las porras. Vale, me gusta, me gusta, me gusta que vayan ahí con la porra. Vale. Vale, podemos iniciar esta maquinación, perfecto, vamos a por ella Vale, tenemos todas las provincias de Sable ya bajo nuestro poder Vale, vamos a hacer la última de la distracción de las fuerzas del mal, o sea, del, del bien, perdón Vale, vale, esto, esto está bien, esto está bien, esto está muy bien, me gusta mucho Combustible para la máquina del fin del mundo. Si es que no nos hace falta combustible ya, la verdad. Vale, esta es otra de Olga la Atómica. Desafiar a Olga la Atómica. Iniciar maquinación. La maquinación actual. ¿Cuál está siendo? Uh, vale. Eh, ¿Y qué nos falta, tío? Y cuidado con esos fuegos, eh. Vale. Temporalmente el número de turistas Vale, pues enviamos esto para allá Un incendio catastrófico A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, no A ver, objetos Extintores Literal que nos van a faltar extintores ¿Por qué no? Tipo de sala Pasillo No o sea, esto quiero que sea piedra, pero esto de aquí quiero que sea pasillo. Vale. Y plántame aquí uno, dos, tres y cuatro estintores. Vale. Uff, vale. Capturar enemigos. Vale. Nos replanteamos todo esto que está pasando bastantes aturdidores Esto es para los espirros tochos Analizador de impactos también A lo mejor quiero este que es el protocolo Vale, que es el banco de datos Para capturar intrusos Vamos a meter ese protocolo Y vamos a Vale, apagamos esto Apagamos Esto, me gusta Y apagamos esto Vale Y los bancos de datos los enchufamos Vale, esto Menos mal que tengo en el piso de abajo Un montón de energía, eh no me va a valer si se me quema todo, pero... Vale, ¿podemos sofocar parte del incendio de alguna forma? No sé si llegamos todo el mundo con los extintores, por dios. Por dios, por dios, por dios, hijo de... Hijo de... Han sido estos, han sido estos, miradlos vale el Vale. en combate. Venga los Un extintores chicos. Vale, oye, ni tan mal, eh. nos puede valer para evacuar. All fires have been extinguished. Vale, vale, vale, vale todos los fuegos han sido extinguidos. ¿Qué vamos a hacer? Vale, vamos a meter esto aquí. Vale, de hecho voy a quitar esto. Bueno, no. Vamos a dejar estos aquí, pero voy a meter aquí. En este pequeño rincón. La porra aturdidor la puedo vender. Sí, y vamos a meter aquí en este rincón. Perfecto. Confirmamos. Vale. Continuamos para bingo. Eli, por favor Vale, bueno, nos puede servir para the fires are almost like the control. Literalmente Rediseñarlo todo Y aprovechar el espacio Que no nos van a dar Esto lo vendemos Lo vendemos y lo vendemos Y ya está Vale, y los tenemos así de centralita Maravilloso, vale Este le damos la vuelta, perfecto Perfecto, uy, perfecto El toque. bien fuerte me ha venido ahí Digo, no, no, no, perfecto, esto no Vale, vale, maravilloso, confirmamos Importante tener zonas con los peces. Vale. Uf, 90 esbirros. Vale, aquí solo vienen a comer científicos. Tiene pinta, eh. Vale, los salarios han sido pagados. Me gusta. Vale, vale, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No tenemos a Olga? Buscando Gresca, querido trabajo. Vale, vamos a hacer esta. Perfecto, son 10 segundos. Con el marcar los científicos nos sirven. Vale, eliminar tensión, eliminar tensión, eliminar tensión. No, es que son todas, El de eliminar tensión, eh. ¿Para qué? Si no, realmente luego no nos vale la pena o no nos hará cuenta tener una parada, bueno, pues la tenemos parada y ya está. Y el combustible, pff, ahora mismo nos sale bastante por las orejas. Vale, pues nada, vamos a lanzar el. Vamos... Sí, sí, sí, sí. de cabeza nos vamos para allá. Vale, bajamos a piso 1. Y vamos a coger a nuestro señor Iván. Y vamos a lanzar el cohete del fin del mundo. Come with me if you want ¿Te están atacando? defiéndete. What? We will crush them. Oh, Iván... Nada, nadie ataca Iván. What? No, oh, mira, mira, mira, mira, mira, mira, que brutal, eh. Vale, ok, perfecto. Muy bien con los fusiles y todo, todo, todo. Vale, vale, vale. O sea, el equipo está funcionando bien. Vamos con las porras y todo. Vale, nivel 3, para adelante. Vamos. ¿Qué vamos a atacar? Pues alguna que no tengamos nosotros mucha faena, ¿no? Esta que la tenemos bloqueada. Dale. Empezar en un minuto. Ay, oh, hemos parado la investigación. Bueno, no pasa nada. Bien está. Saboteador en el 6 ¿eh? o sea, Este tipo de gente, cuidado Vale, todos a sus puestos Impacto en un minuto Uy, ¿por qué? Como un incendio Venga, esos extintores. Señores, que estamos un poquito bajo mínimos Pero bueno Venga, apagamos, eso es Me, Siempre nos pasa igual, tú, con el, con el este O sea, hay que conseguir un montón de extintores, tú Hay un gran en el piso 4, que es esto, ¿vale? Vale, vamos a construir aquí tropecientos extintores Vale, vale, vale, vale, perfecto Confirmamos, sí Vamos Nos sobra un montón de electricidad, tú Vale, se han destruido cosas ¿Dónde tenemos? Ah, bueno, están cogiendo extintor Vale, o sea, primero van a buscar el extintor Y luego ya se dirigen al incendio El hecho de que no tengamos extintores cerca, pues a lo mejor es un problemilla Vale, bueno, como el tesoro tampoco lo estamos llenando O no llegamos a llenarlo, pues... De aquella manera Vale Vale, vale, vale Ok, el mapa mundi que nos falta ¿Dónde está? ¿Dónde está Olga. vale ¿Dónde está Investigación ¿Dónde está completada eh, vamos a meter bastones aturdidores Que esto deberíamos conseguirlo también rápido Con el analizador de impactos Vale Ay, Vale, mapa mundi De vuelta al mapa mundi Vamos a hacer esta Nos falta un guardia, vale Pues que esta nos están quitando Trabajo No, no me gusta para nada, tío Esas de, ah no, pues me llevo Me llevo gente de tu zona Y es como, no, por favor no, no quiero, no quiero que me quites guardias. ¿Ves? Este tipo de misiones hay que cogerlas sí o sí. Vale, maravilloso, que nos dan guardias. Además, se completan en segundos. Que si ponemos el turbo, más rápido aún. Vale. Vale, vamos a quitar esto y ahora lanzaremos esta. Porque en cuanto se completa aquella, esta la podemos lanzarla exacto. Y se nos unirá Olga, o se nos debería unir Olga al ejército, si no lo entiendo yo mal, el Capítulo segundo, es ¿qué pasa aquí? Olga la atómica... Ah, vale, volver a la lista. Tenemos alguno nuevo. Una Dalí de la Bondad. Uf, cuidado, ¿eh? Nuevo superagente, rollo James Bond. Vale. Volver a la lista... ¿Dónde está? Jefe criminal, superagente... Aleja la toma. Esta es la que tenemos en medio. Vale. Ok, ¿qué más cosas tenemos? Zona de seguridad. Vale, vamos a meter este. Confirmar. Vale, y por último, investigación. Vale, está la nueva que tenemos. que Se podría investigar, pero bueno, vale. Estamos con esta por ahora. Vale, hemos hecho el cambio. ¿o oh, ¿requiere cambio? Ah, sí, sí. Requiere los... Analizadores de impacto. Vale, los... Bueno, al incendio más o menos. Lo estamos controlando... Vale, vale, vale. Venga, avanzamos. En un principio se ha lanzado el misil, ¿no? ¿O no se ha llegado a lanzar el misil caos? Eh, eh, prisionero, aquí. No se ha llegado a lanzar el misil, eh. No, me da la sensación de que se nos con la gente. Uh, uh, uh, uh. Aquí están. A por ellos. Bueno, a ver si lo podemos capturar, maravilloso. Pues la gente lleva fusiles, cuidado. Venga por ellos. Dale, toda la gente de seguridad. Vamos. Vale, unos van con las porras aturdidoras. Otros por, con los, las pistolas aturdidoras. Vale, maravilloso. No funcionan las pistolas aturdidoras contra esta gente, ¿eh? Y las porras aturdidoras, diría que tampoco. Así que tenemos un problemón. Entendido, nos va a escapar... Venga, dale Elia. Eh, vale, tenemos problemas. Me da la sensación de que los esbirros no pegan como para bajarse. ¿No eh, hemos lanzado...? Ah, sí, sí, hay que completar el proyecto. o oh, pues hemos sido idiotas. Vale, porque teníamos que haber hecho el de nivel 3. Vale, pues vamos a sacarnos, o sea, el de nivel 3. Teníamos que haber traído a gente a, a investigar lo nuevo. O sea, la, la nueva sección, misión, llamarlo X, que necesitamos para completar la... Vale. Vale, vamos a poner otra cápsula de estas por si necesitamos curar gente. Que no creo que sea el caso, pero... Sí, podemos curar tres a la vez. Confirmamos, sí. ¿Aquí no hemos perdido nada? No, aquí no hemos perdido nada. No, y guardias sacamos. Científicos y técnicos también. Vale. Se nota un montón que, que tardamos en sacar guardias, ¿eh? Vale, ok. Pues nada, Vamos. retornamos a la gestión del mapa mundo. Diez guardias. No habíamos mandado esta misión. Quiero recordar que sí, pero bueno, nos apetan la cara porque no tenemos suficiente gente. Mm, mm, mm, mm. Uh, vale, esta es la, la nueva misión que tenemos. Vale, cinco técnicos, perfecto, te la compro. Estas, estas misiones son maravillosas. Cinco científicos, te la compro. Uh, uy, uy, uy, uy, uy, propagandistas Fua. Qué va uh, uh. Maravilloso, te lo compro O sea, hay que estar muy, muy atento en el mapa mundi Y ir sacando ese tipo de misiones para adelante, Porque, madre mía Uy, uh, va por ti, espero que tus superos se hayan tomado la merienda de media mañana Ni se te ocurra venir, eh, hija Ni se te ocurra venir Feo me parecerá que hagas esto Vale, no, no, no... Aquí no tenemos nada interesante... No, está ya la hemos revisado... Vale, no, no, no, no... No, combustible no queremos... No, no, no... Eh, aquí tampoco hay nada interesante... No... Siguiente... Uh, no. Vale... Es que esta base es de nivel 1, creo... Efectivamente... ¿Podemos mejorarla? Obvio que sí. Bueno, nos faltan informes. Un item has been destroyed. Uh, uh, uh, uh. ¿Por qué tenemos esto aquí? Resolver amenaza. The fires are almost under control. Vale. Vale. Eh, ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Está la gente. Súper agente. Vamos a... matarlo. Vale, no puedo ni capturarlo Leal a la causa Vale Aquí y aquí, o sea Es importante el Convertir a la gente Hora de ganarte el sueldo Me parece correctísimo Eli Pero vamos, correctísimo uh Uh, ¿Dónde está esta Eliminate mujer? All oh, oh, oh, oh, oh, oh. El cuerpo de un agente, pero nuestro vínculo es irrompible. ¿Es esta mujer? No. Uh, oh, oh. No sé dónde está esta mujer, eh. Miedo me da. ¿Qué, qué hemos desbloqueado? Atributos. Caras conocidas. Ah, bueno, la de super agente, claro, está. ¿No? Efectivamente, super agente. J. Steel, vale. Vale, esto lo reducimos. Nos falta por ver, en verdad, un montón de peña, ¿eh? Y no hemos recogido nada de botines, no hemos hecho misiones. O sea, el juego tiene muchísima profundidad y estamos. Oh, me da la sensación de que solo rascamos la superficie, porque no vamos. Hola y esto asesino. Asesino. Eh, ¿Esos eran agentes nuestros? No entiendo. Hay, hay, hay cosas que no he entendido. O sea, ¿Por qué tenemos asesinos? ¿O en qué momento un esbirro se convierte en asesino? ¿Pueden, por favor, explicarnos las cosas. Es que hay un montón de, de detalles que se escapan, pero porque siento que no llegamos a verlo y es como bueno. Vale. ¿En qué más podemos gastar el dinero? En electricidad, no. Podemos mejorar comunicaciones. Eh. No, no, no, no. En que, que pase el tiempo, mejorar las zonas de investigación. Siento que no nos da tiempo tampoco a conseguir las zonas de investigación, mejorarlas ni nada por el estilo. Vale, vamos a vender esto. Vale, vendemos esto porque ahora confirmamos. Vale, porque ahora vamos a sacar el, ya el nuevo de los aturdidores. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Es, Eso. Ir al menú de investigación. Vale, ahora, la conquista del mundo. Vamos a meter esto, banco de datos por 5, ¿vale? Además, aquí en el arsenal vamos a meter esto. Estos son los tochos, estos son los tochos. Vale, perfecto, confirmamos. Vamos a meter, si acaso, otro banco de datos para investigar lo más rápido posible. Objetivos, otro banco de datos, ¿vale? ¿Que podemos ponerlo? Obvio que sí, porque tenemos pasta por las orejas. ¿Vale? Confirmamos. Activamos esto, activamos esto, activamos esto, activamos esto y activamos esto. Este señor vamos a escoltarlo al lavacerebros porque no lo queremos quedar en la base. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, vale. Venga, todos a investigar qué tal ha ido. Vale, perfecto. Lo hemos convertido para nosotros, me encanta. Vale. Vale, están recuperando moral. Vale, recuperan moral. Perfecto. O sea, eso está muy bien. ¿Qué hemos, ¿Qué hemos visto aquí? Investigación. esbirros. Vale, hemos desbloqueado esto. Que es solo fusiles aturdidores nuevos. Está, está bien, está bien, está bien. Vale. Eh, vale, vamos a meter más centrales de estas de investigación. O sea, de investigación de retransmisión. Vale, imprimamos. Eh, por gastar, ¿eh? Por, básicamente. Vale, Six. hemos pagado los hirros. Perfecto. No sé en qué momento hemos conseguido los asesinos. Es algo que me escama que me mucho. Que tampoco me voy a... Me mosquea, porque no sé y me gustaría saberlo, pero. Que oye, sin problema. Vale, siguiente, siguiente. Estas no. Esta no, no, no. Vale. Siguiente. De aquí interesa esta, a lo mejor sí. Cinco botones gratis. Maravilloso. De aquí ninguna. Ninguna. Ninguna. Uh, la demoledora otra vez. La demoledora otra vez. Vale, vamos a hacer esta para Olga Atómica. Sí, confirmamos. Aquí tenemos. Uh, aquí que tenemos. Vale, eso hay que evitarlo sí o sí. Resolver amenaza. Ojo, vale. Vale. Ok, ¿y ahora qué? Vale, ¿ahora qué? ¿ahora qué? O sea, hemos tirado este capítulo para ver esto. ¿ahora qué? Las pruebas han ido bien. Ahora. Entiendes mejor el poder que tienes a tu disposición. Cosmo asegurar que tus planes sean un éxito. Los objetivos: obtener la recompensa. A ver, aún tiene trabajo por delante. Pero es un dispositivo prometedor. Se me cuida. A ver, me alegra ver que semejante poder está en manos de un hombre como yo. Un hombre sabio, tranquilo y paciente. Bueno, más o menos, ¿eh? Pero Paz sabe que lo tiene y le ha declarado la guerra. Oh, pues van a entrar. ¿Cómo os han desafiado en el día de mi gran victoria? Les voy a arrancar la cabeza y mandarle el sol de una patada. <ríe> que vengan, no pasa nada. Han olvidado que iban en el rojo. Entiende la guerra mejor que nadie. Vale. Vale, ok. Tenemos nuevo objetivo. Paces el Frente Unido de las fuerzas de la Justicia. Interroga a los soldados que captures y averigua qué debilidades tienen las que puedes aprovecharte. El alto mando de Yunque es el que menos seguro está de que este ataque sea aconsejable. Aprovecha de su inseguridad. Solo si un empeño Vale, o sea, hay que hacer varias cositas con el resto de. de gente. Buah, ya hemos desbloqueado un montón de jefes criminales. Eh, hay un montón de botines nuevos. Yo creo que en el próximo capítulo vamos a tratar de hacer este, la guerra de los vientos, el viento contraataca. Que fue. Uno de los jefes criminales que nos dejamos a medias de guerra Entonces creo que vamos a ir a investigarlo Para ir por lo del viejo Jubei, Porque si no se nos están acumulando cosas de super agentes etcétera. Vamos a ver A ver, vamos a darle un, un Un empujón Por lo de Por lo de Olga la Atómica Que la tenemos aquí en, en, el, en el mapa Y hemos mandado su misión Que yo pienso que nos puede Ay, hemos perdido esa misión que yo pienso que nos puede ir bastante bien. Eh, estas cosas no. Gran incendio en el piso 4. ¿Vale? ¿Es que <risa> ni siquiera te esfuerzas? Aquí nos hemos enganchado. Vale, aquí nos hemos enganchado. Vale. The fires are almost under control. Venga ahí. All fires have been extinguished. Vale, vamos a sacar más técnicos. Creo que tenemos... Es que tenemos 21, o sea, tenemos técnicos por las nubes. Buah, como mueren los grandes bastones, tú. Uy, no tenemos nada de air. investigación. Vale, vamos a poner la investigación. ¿Qué An más vamos a sacar de investigación? In your ¿Qué más queremos sacar de investigación? Vale, deberíamos empezar a coger las centrifugadoras. Pues sí, la verdad es que es bastante buena idea. En la guarida tenemos alguna cosita más, introducción al mal. Todos los esbirros trabajadores. Oh, esta rama está muy bien. Vitalidad de todos los esbirros de ciencia... Vale, este tipo de cosas está muy, muy bien. Puesto de vale, guardia avanzado. Vale, vamos a meter esta. Vamos a meter esta. De los trabajadores, así en general. Vale. Que tenemos las pizarras blancas. No, no hay alguna que gaste banco de datos. Por no tener que cambiar, ¿eh? B básicamente. Muestra de tejido orgánico, pizarra. Estas ya están, estas ya están. Y de trampas... Todo gasta la pizarra, nada gasta los bancos de datos, tú Vale, pues vamos a añadir esta Esta que es dibujo artístico No, vale Los visos de todos los trabajadores Vale, ull Vale, pues pillamos Vale, oye, si se caen los bancos de datos, ni tan mal, eh Eh... Demasiados incendios, tú. Vale, pues nada, tenemos que comprar pizarras. Ahí, ¿dónde está la investigación? Aquí. Vamos a comprar pizarras. Vale, pizarras nuevas. Confirmamos. Uf, de las de biología, estos de los tejidos son una locura. Vale. Under vale, bueno, más o menos ya controlado. Olga la demoledora, no sé si ha venido al final. Bueno, ok, nevermind. Vamos a dejarlo aquí, que hemos adelantado bastante, se nos ha alargado muchísimo el capítulo, pero bueno, cerramos ya, hemos completado un nuevo desafío y ahora vamos a por guerra y paz. Dicho esto, ya sabéis, tenéis todo en la descripción, consultarlo para estar atentos a las novedades de la taberna y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.